que decir que la periodista Alicia Ortega en el día de ayer volvió a remeter contra el ingeniero de Andino Peña. Haciendo una cronología de los eventos, eh, pues la semana pasada mostramos aquí el primer reportaje sobre el emporium no declarado del ingeniero de Andino Peña. Luego el ingeniero de Andino Peña, fue al sol de la mañana y le respondió a la periodista Alicia Ortega. La periodista Alicia Ortega volvió a responderle al ingeniero de Andino Peña, y emplazándolo a que si él entendía que lo que ella dijo no era cierto, pues que lo demostrara ante los tribunales. ...o que la demandara por difamación. Pues bien, en el día de ayer volvió a salir otro reportaje... ...sobre el ingeniero de Andino Peña... ...donde eh, muestra más documentos de estas empresas... ...que no fueron declaradas a la Dirección General de Impuestos Internos... ...sobre su existencia, y mucho menos si no fue reportada su existencia sobre su actividad comercial. Vamos a ver este caso en su justa dimensión. Eh, el caso de Andino Peña es un caso que salió en los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá fueron revelados por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, hace un poco más de un año. Y en la República Dominicana, pues, habían unos 6.000 correos y solamente se revelaron algunos casos en ese momento, eh, tres o cuatro casos. Eh, hay que ver ahora, para poder eh, concluir, de que esto se trata de un reportaje objetivo y sin vicios, de que la periodista Alicia Ortega va a continuar con esta investigación con todos los que salieron implicados en los papeles de Panamá. En los papeles de Panamá hay, se podría decir, centenas de funcionarios, empresarios y, mucha gente que hace vida económica en la República Dominicana. Eh, el hecho de que usted esté en los papeles de Panamá no significa también que está cometiendo algún crimen. Eh, muchas de estas empresas que se crean offshore se crean con eh, el objetivo de evadir impuestos o no de evadir, de pagar menos impuestos. Esto es totalmente legal, de que usted cree una compañía fuera del país, offshore, como le llaman, y en estos paraísos fiscales, donde, pues, existe otro tipo de impuesto, donde no hay la misma eh, los mismos aranceles, la misma presión fiscal, donde hay más facilidades de que se puedan pues, crear este tipo de empresas, y sin usted tener que pagar todos los impuestos de las mismas. Esto se hace, en el caso de Panamá, como un incentivo para, traer, para llevar negocios a su país. Eh, el doctor Franklin Almeida afirmó que este caso de Alicia Ortega no es más que una cortina de humo para... Atacar nuevamente al sector del doctor Leonel Fernández. Lo vimos acá en la entrevista que, del día de ayer, donde el doctor Franklin Almeida fue muy enfático con su planteamiento. Eh, hay que admitir que si este tipo de reportajes o de investigación periodística se extienden más allá del caso de Andino Peña, pues no sería un ataque directo contra el expresidente Leonel Fernández. Pero anoche el periodista Pablo Ross afirmó de que él maneja fuertes rumores de sus fuentes de que al ingeniero de Andino Peña se lo entregaron en una bandeja de plata a Alicia Ortega, funcionarios del gobierno. Eh, y este rumor ha causado, pues ha tenido mayor credibilidad porque desde hace algunos meses el presidente Danilo Medina le había cortado los fondos a la OPRED, que es la dirección que dirigía el ingeniero de Andino Peña y quién es la administradora del Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo no es una institución autónoma. Los fondos que se recaudan son depositados en el Estado, y el Estado, a través del presupuesto nacional, es quien devuelve estos ingresos de acuerdo a las necesidades. Entonces, Aparentemente, pues, eh, o evidentemente es un caso extraído de los papeles de Panamá que aquí no se le dio el nivel de importancia porque ningún periodista en ese momento o medio investigativo pues se dio la tarea de revelar estas informaciones. Están ahí, solamente hay que ponerse en contacto con Wikileaks y usted tendría acceso a estos papeles de Panamá y podría manejar los correos que fueron interceptados de la República Dominicana. Eh, se esperan más reportajes de este tipo en los próximos días o en los próximos meses contra otras personalidades que están también señalizadas pues en este informe de los papeles de Panamá con toda la actividad comercial que han desarrollado en otros países offshore o países de paraísos fiscales, como le llaman, con la finalidad de evadir impuestos. La gente se dice que es evasión de impuestos porque estas empresas mantienen actividad comercial en nuestro país, mas sin embargo, se crean en otros países para no tener que cumplir con los compromisos fiscales de este país. Vamos a ver qué pasa, vamos a mantenernos atentos. Eh, sea usted el jurado, usted lo vio, usted ha visto cómo se ha desarrollado este caso. Eh, el ingeniero de Andino Peña tendrá que demostrar ante la justicia si es culpable o no de evasión de impuestos o corrupción, porque una cosa es, que el ingeniero de Andino Peña haya acumulado una fortuna en su vida privada comercial y otra cosa es que se haya enriquecido con los fondos del Estado. Eso no se ha demostrado. Sería una denuncia irresponsable si esto no se lleva ante los tribunales. Mucha gente dice que con el gobierno, con la destitución del ingeniero de Andino Peña, el gobierno admite que le da cierta credibilidad a este reportaje de la periodista Alicia Ortega. Vamos a mantenerlo alerta, vamos a ver, este caso va a seguir aparentemente y ya incluso hay organizaciones no gubernamentales, ONG, que han dicho que van a presentar una denuncia ante los tribunales.